Muy bien, y vamos a hablar de algo que se viene gestando hace ya un tiempo, que es muy importante y que es todo este equipo de ayuda para Beni. Para Beni, Benicio, exactamente. Ya creo que todos lo conocen, porque creo que todos los mendocinos nos hemos sumado para poder ayudar a esta campaña de difusión que arrancaron sus papás, ¿no? que comenzaron cuando Beni fue diagnosticado y obviamente cuando empezaron a transcurrir los días y empezó a verse cuál era el mejor tratamiento para él. Está con nosotros Sofi vamos a unirnos en esto porque justamente también a través de las redes sociales hay un movimiento muy grande sí. donde nos estamos pasando la posta uno con otro para poder llegar y para poder que, que todos ¿no? puedan tener la posibilidad de ayudar porque con un granito hacemos mucho, como lo decimos allí y, y poder llegar a todas las personas o influencers también que puedan ayudar a recaudar esta suma. Exactamente en las redes sociales aparece esta campaña como Todos por Beni arroba Todos por Beni, así es como lo van a encontrar en las redes sociales. Y la intención es esta, ayudarlos a esta familia mendocina para que puedan realizar este tratamiento que necesita Benicio porque él fue diagnosticado hace unos meses de neuroblastoplasia PAMA, así se llama, la enfermedad y es por eso que necesita viajar a España. Bueno, vamos, está en contacto con nosotros para contarnos también cómo está Beni. Ah, están los dos. Muchas gracias por, por la comunicación, tanto Solange como Sebastián, los papás de Beni. ¿Cómo les va? Sofía Fernández y Gisela Campos los saludan. Buenas tardes. Buenas chicas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, la verdad, dos guerreros, dos personas que todos admiramos y que desde nuestro lugar mandamos toda la fuerza porque solamente, a ver, todos tenemos en nuestra familia pequeños, ¿no? ya sean hijos, ya sean sobrinos, ya sean nietos, ya sean ahijados y todos podemos empatizar con ustedes en esta situación y por eso también esta nota aquí en la edición para seguir colaborando como medio de comunicación también. ...para que se llegue a recaudar esta suma que ustedes necesitan. ¿Cómo está Benicio hoy? Para que nos cuesten también cómo va la campaña. ¿Cuánto se necesita todavía para seguir empujando en esto y llegar a lo, a lo que se desea? ¿no? Que, que Beni pueda recibir su tratamiento. Beni ahora está, está muy bien, gracias a Dios. Está en este momento recibiendo quimioterapia. Así que eh, estamos internados. Y siempre nos terminamos admirando de él porque es, es impresionante las energías que, que tiene, eh, la fuerza, la voluntad que, que le pone a, a todo el tratamiento, a cada, a cada situación que se le presenta dentro del hospital. Eh, es un gordo que, que vos, vos ves que está pasando la quimioterapia por sus venas y está parado arriba de la cama queriendo patear una pelota siempre. Así que él está poniendo mucha fuerza, que eso es lo que nos anima tanto a nosotros como a papás y a los médicos a seguir luchando contra su enfermedad, porque eh, da muy buenos parámetros eh, la energía que él tiene y cómo, cómo va aceptando cada procedimiento su cuerpito. Así que anímicamente Bení está muy bien, está respondiendo muy bien a las quimioterapias, así que eso no, nos acerca más aún más a, a su sanación allá en Barcelona. Papás, ¿y por qué necesitan eh, viajar a España para contarle a la sociedad? Básicamente porque allá en España hay un tratamiento que, que acá en Argentina no lo hay. Uh -huh. eh, es una droga que, que no disponemos en nuestro país, que es eh, la inmunoterapia. Así que nosotros apuntamos a ese tratamiento porque da muy buenas expectativas a un futuro de que la enfermedad no regrese. Uh -huh. eh, la quimioterapia eh, actúa a nivel celular eh, y puede llegar a aparecer de nuevo estas células el día de mañana, pasador, pasando los años. En cambio, la inmunoterapia entrena el cuerpo para que el mismo cuerpo reconozca estas células cancerígenas y las vaya destruyendo... A, a medida que se vayan creando así que ese es nuestro objetivo a eso apuntamos y es lo que Beni más necesita para que el día mañana no, no vuelva a tener una recaída de su enfermedad y, y esto obviamente todo depende de cómo va transitando su tratamiento hoy aquí en la Argentina cómo, cómo sería el tema también del viaje, tendría que terminar su tratamiento primero aquí y después viajar o estamos muy apremiados con los tiempos también que, que eso también es mucha de la pregunta de las personas ¿no? para, para saber y conocer bien cuál es el panorama Bien, sí. Eh, en un principio siempre siempre el, el plan ha sido viajar lo más rápido posible. Eh, siempre dijimos, bueno, terminamos las quimioterapias y nos vamos. Eh, terminamos las quimioterapias, operamos y nos vamos. Y así vamos alargando un poco más los pasos porque se nos ve, se nos ve interminable la recolección de, de dinero. Así que ahora no se nos va cortando cada vez más. Acá estamos teniendo más reuniones con los doctores de, de Barcelona y nos piden que, que dejemos de esperar, que vayamos lo más antes posible porque Benial le está respondiendo tan bien. Eh, mientras antes vayamos es mucho mejor porque pueden empezar a aplicar su, sus métodos de allá. Entonces más expectativas de vida nos brindan. Así que siempre decimos que antes, lo antes posible que Beni pueda viajar es mucho mejor es mucho mejor. Ah, para perfecto. Él. O sea, claro, cuanto ah, antes se consiga el valor y se pueda viajar, es lo, lo mejor, ¿no? Y lo, lo primordial para, para la salud de Beni. O sea, también acompañaría que pueda eh, recuperar quizás más rápido también el tratamiento que está haciendo él desde aquí de la Argentina. Exacto. Exactamente. Lo que nosotros tenemos muy positivo es que Beni está arrancando con su tratamiento, está arrancando con su enfermedad por así decirlo no nos estaríamos yendo con una recaída a Barcelona que por ahí los niños que terminan en ese hospital terminan después de una recaída La, lo tratan acá en Argentina llegan a una remisión después de un, unos meses o años recaen y terminan en Barcelona claro. nosotros salir sin recaída es mucho mejor para Beni así que eh, es muy positivo irnos ahora una pregunta tengo. ¿Cuánto es el dinero que les estaría faltando hoy para poder viajar lo antes posible a Barcelona? El dinero faltante es de mil euros, uh -huh, uh -huh. sabiendo que el presupuesto inicial es de 415.000 sí. euros. ¿sí? ¿Y cómo pueden hacer sí, todos serio, aquellos ¿cómo? mendocinos y mendocinas que los están escuchando y que quieren colaborar ahora mismo? Eh, Pueden ayudarnos ingresando eh, por eh, el internet del gordo, eh, eh, Fuerza.Beni es el alias para, a, para donar. Uh -huh. Y lo que sí necesitamos es eh, la ayuda de todos, de toda la gente de Mendoza y de, de Argentina, porque es una suma millonaria. Totalmente, totalmente, a nivel nacional. Eh, bueno, vamos a hacer todo lo posible. Por eso también queríamos que la gente los escuchara a ustedes, también los viera cómo está Ben y también contar también cómo, cómo se encuentra el pequeño y todo lo que todavía falta por hacer. Pero creo que si las sumas de las voluntades ¿no? eh, llegan, todo se puede, todo se puede lograr. Y, y les agradecemos este contacto. Sabemos que no es fácil. Eh, admiramos, yo por lo pronto en lo personal los admiro, les mando mi fuerza todas las, las mejores energías para ustedes para Beni y que ojalá entre todos podamos llegar a esa suma cuanto antes así pueden viajar y, y bueno también ustedes como papá tener un momento de, de paz y de tranquilidad ¿no? de, de sentirse un poco más aliviado que debe ser bastante compleja la situación Sí, sí, es, es bastante complejo es muy difícil eh, vivir el día a día porque puede todo cambiar en un abrir y cerrar de ojos así que sí es muy es muy complejo eh, los que nos quieran ayudar en este momento eh, ingresando a su cuenta a través de Mercado Pago o por cualquier cuenta bancaria con el, con el alias y lo pueden hacer de, de manera inmediata. y encima es fácil, lo podemos recordar y, y, y una, ayuda, una ayudita de cada uno puede sumar sí. y hacer grandes cosas. Así que tenemos fe de que esto se va a conseguir. Gracias a los dos, eh, Solange, Seba, gracias a los dos en serio por por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes por brindarnos el espacio. Gracias. Y todo Adiós. Mendoza está con ustedes, y pronto todo el país también estará. Así mucha que los abrazamos. Y amor, sobre todo. Sí, les mandamos mucho, mucha fuerza y mucha, mucho amor para los dos, para los tres. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. gracias.